Nosotros no somos más que unos pobres mendicantes, y no poseemos sino lo que Dios nos da como limosna. Salmos 39, 18. El Señor, dice San Agustín, desea y quiere dispensarnos gracias, mas no las concede sino a aquel que las pide. Él nos dice pedid y se os dará, Mateo 7, 7, así pues, añade Santa Teresa, el que no pide no recibe. Al modo que la humedad es necesaria a las plantas, para que se conserven vivas y lozanas. Así, según San Crisóstomo, necesitamos de la oración para salvarnos. El que descuida el orar, muy presto cae en la culpa. Llámase también la oración el alimento del alma, porque, así como el cuerpo no puede sostenerse sin alimento, así el alma, dice San Agustín, no puede conservar la vida sin la oración. Todos estos símiles que nos presentan los santos padres nos dan bastante a entender la absoluta necesidad de orar.